a ir primero relajando nuestro cuerpo. Entonces busquen una postura cómoda, pueden dejar los ojos entreabiertos, pero este es el espacio para reconectar con el propio ser. Así hay tantas cosas externas. El mundo de afuera es un universo tan diverso. El mundo de afuera es entretenido, hay tanto que ver, que aprender, pero también es un laberinto en el que a veces entro Voy a dejar por unos momentos ese mundo externo, para redescubrir el universo que soy yo, el microuniverso del Ser. ¿no? Mm -hmm. mm -hmm. Mm-hmm. de este cuerpo, todo lo que está bien en este cuerpo. Lo no sé, observo y lo agradezco. sin absorber. ¿Qué pienso de mí? Como si en este momento yo fuera la persona más importante en mi vida. Vivo 24 horas al día con esta persona que se Tengo que convivir con el yo cuando me despierto, veo al yo en el espejo, comparto con el yo cuando desayuno todo el a otro pero en este momento cómo sería sentir eso para ese ser que soy yo amar a este ser que soy iniciaron de diálogo. alojo voy decirme Una vez que he identificado lo que hice bien, lo que el yo hizo bien hoy, ¿cuáles son las cualidades que veo que hoy el yo expresó en el día? Las virtudes, las bondades, ¿cuáles son? Con una mirada muy de amor, hay identificar. no creo en el yo, estoy tan acostumbrado acostumbrada a solo ver eso sí. Ser. ¿De dónde salen todas esas cualidades? ¿Qué es la parte del ser que se desarrolla ser porque no es visible a los ojos si sí, puedo ver este cuerpo puedo ver su pelo pero la parte del ser que cada día crece la parte del ser que es la más especial la fuente Todas las virtudes, esa parte no la veo porque no es física. ¿Cuál es esa parte? Es una parte superior. Obrigado. Es agradable sensación de paz sentir al alma con su naturaleza originalmente pasiva al detener tantos pensamientos por segundo darles espacio a todo lo que estuvo haciendo ruido en mi mente, y en este preciso segundo zambullirme en el silencio más agradable de todo. para despertar desde lo profundo esa alegre llamita de felicidad como una energía vibrante mi propia naturaleza tranquila ese espacio en mí. La libertad de volver a sentir felicidad. Saber que el alma que soy yo, más allá del sufrimiento, Es original de mi propio ser. Suave, liviana, el alma vuelve a despertar en el corazón. en mi propio sentido de valor volviendo a estabilizarme y a entender que el alma que soy no es cualquier Es un ser capaz de hacer lo que sea que se propone, rompiendo las propias barreras que yo me he puesto a mí. Saber que el alma, cuando despierta en su propia conciencia, esta capacidad espiritual de adaptarse a moldarse al amor ser A lo largo de este camino, cuando empecé a dudar de mí mismo, dudar de mi capacidad, dudar de mi rol en este mundo. Así, con mi corazón fortalecido, Estoy en mi estado pleno, en mi estado original, donde el alma despierta a lo que siempre he sido y siempre seré, aunque a veces me olvide. I <laughs> Thank you. esta experiencia de mi propia luz de la propia fuerza que hay en el alma me permite sentir esa conexión naturalmente con la fuente suprema Amor. el océano de conocimiento el océano de paz sentir como el alma suprema está volviendo a recargar mi corazón forma incógnita, está inspirándome a volver a despertar esta conciencia de mi identidad espiritual eterna. Y puedo sentir que no es únicamente para esa energía supremamente pura eternamente amorosa supremamente pacífica está cubriendo el planeta entero está recargando los corazones de cada ser en el mundo solo hay que aprender a conectar y recibir de forma natural y auto. incondicional que sólo el Ser Supremo puede tener hacia todos y cada uno de nosotros. El único Ser que ve más allá de los defectos y conoce el papel completo de cada ser, desde su estado más elevado hasta su etapa más oscura e inspira como la madre sabia, dulce, suprema. despierte, tome y se nutra con todo lo que el alma suprema, mi madre suprema, tiene para el ser. Sentir como esa energía tan supremamente pura limpia todas las ondas de tristeza, todas las cadenas de sufrimiento de mi corazón. en este segundo el alma se nutre directo de la fuente tanta energía pura limpia luminosa llegando al corazón me ver más allá del caos actual, como el sistema entero está en un proceso de cambio, donde la transformación empieza por mí desde aquí adentro empieza con mi propia fuerza de voluntad mi valentía mi decisión de buscar el bienestar profundo dentro esta nueva forma de sentir. Dejar de perseguir espejismos de tantos deseos y frustraciones al buscar bienestar que trabajo. here. sentimiento, mi corazón lleno, tranquilo, feliz, poco a poco, voy a volver a tomar conciencia de estar sentado aquí, en este salón cuerpo completamente calma, apreciar lo que este ejercicio ha hecho en mi mente y corazón, y sentir que estoy listo para esta semana. Suavemente, moviendo mis manos y mis pies, abro los ojos y los tenía cerrados. Oh, Lo que salió para cerrar hoy es conocimiento. Dice, si mi alma es verdaderamente sabia, seré diestro en las cosas del espíritu. Sabré concentrarme en mi identidad espiritual. Y estaré libre de la influencia de mi pasado. Solo habrá felicidad y paz en mi interior. El conocimiento verdadero no es solo una cuestión de entendimiento intelectual. He de incorporarlo en mi vida cotidiana a fin de mejorarla. Todos mis pensamientos, palabras y acciones armonizarla de forma natural con las leyes del universo. Todo aquello que antes estaba equivocado, comienza a ser correcto. Este conocer me protege de las estrechas formas de ver y de los demás. Me permite sentir amor por todos, sin la pérdida que ocurre cuando uno se involucra demasiado en los asuntos de los demás. Este es el deber de los que han comprendido al ser en profundidad. La arrogancia intelectual es el signo de que aún no soy verdaderamente sabio. El verdadero conocimiento me pone en contacto con la dulzura de la vida y me hace igualmente